Gracias. como así también el abandono desde las intervenciones que le dieron a cada en la vida de del jardín dando lugar a recibir amenazas y obligamientos hacia el docente la necesidad de decisión que fueron tomando los funcionarios del CPE la desolación y el abandono que atravesamos los docentes dan cuenta una vez más de la intolerancia y la falta de responsabilidad por parte de las autoridades Principalmente de nuestra directora de la de Naga Castilla. Actualmente nos encontramos a consumar institucional a personas que trabajan en este institución y en Madrid de la